ADC informa. Calidad académica. Juan Manuel Morales Santoyo, director de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González, turno vespertino, rindió su informe de actividades. El rector Salvador Hernández Vélez, al hablar sobre la preparación de los docentes en el proceso de acreditación al nivel 1, reconoció la entrega y el trabajo que ha realizado en pro de los estudiantes. La Facultad de Jurisprudencia llevó a cabo un foro de discusión como parte de las actividades de la Semana de la Mujer, en el que se habló sobre el hostigamiento sexual del que en diversas ocasiones las mujeres son víctimas en su centro de trabajo, las diferencias de salarios entre hombres y mujeres a pesar de desempeñar el mismo puesto, así como la discriminación laboral y desigualdad por tener hijos la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a estudiar la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas, periodo 2019-2021. La maestría está dirigida a egresados de la licenciatura en Historia y de carreras del campo de las ciencias sociales. Los aspirantes deberán presentar antes del 29 de marzo la documentación. Para más información, consulta la convocatoria en www.uadc.mx-e. CS-Maestría o a través del teléfono 01844-412-3005. Cultura. Por las aportaciones de la maestra Angélica Vigarreal con más de 25 años de trayectoria en el mundo de las artes y la cultura, fue reconocida con un homenaje en la Escuela de Artes Plásticas en el marco del décimo aniversario de la carrera. Durante el homenaje, las autoridades inauguraron la exposición El Vuelo de la Paloma, en la que se exhiben obras de la maestra Angélica, así como de 20 de sus pupilos en las instalaciones de la Galería de la Escuela en Ciudad Universitaria en Arteaga. Vinculación en la Unidad Campo Redondo se llevó a cabo el primer Foro de Inclusión para la Transformación Social, cuyo objetivo es propiciar espacios para la promoción de la sensibilización y la empatía hacia las personas con discapacidad desde los diversos entornos sociales, lo anterior a través de la Coordinación General de Vinculación y el Centro de Evaluación Valpa, que es un centro equipado con el sistema de evaluación vocacional, simulación de gran cantidad de trabajos que pueden desarrollarse en industrias, oficinas y talleres. El Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a inscribirse el Diplomado en Línea sobre Ingeniería y Administración Ambiental, dirigido a profesionistas que están vinculados al área de las ciencias del medio ambiente, estudiantes de los últimos semestres de cualquiera de las ingenierías o licenciaturas afines como químicos, industriales, civiles, ambientales, biólogos, agrónomos, geología, minería y metalurgia. La fecha límite de inscripción será el 12 de abril. Informes en contacto.portalsiga.com, en el Facebook SIGA UADEC y en la página www.portalsiga.com o a través del teléfono 01-861-614-7219. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.